Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Slipintora, estamos a 17 de noviembre del 2017 y hoy se estrena mundialmente Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Y como todos los Pokétubers de internet van a subir el gameplay de este juego, <coughs> Incluso algunos ya lo han acabado, <coughs> Abajo la piratería con los fines lucrativos. Bueno, yo como siempre me tiro a la piscina y empiezo directamente el reto Nuzloc, así como lo dicen Pokémon Luna Nuzloc. Como justamente en este día me toca trabajar y no podré tener el juego hasta el día 18, quisiera recordarte que justamente hoy, para ser exactos a las 23:59 de esta noche, termina el sorteo de un juego de Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna para mis suscriptores del canal, así que si aún no estás no estás participando, estás tardando en pulsar el botón de la 'i' de información aquí arriba a la derecha para poder participar. Ahí lo dejo y en este vídeo voy a explicar las reglas que va a tener mi serie de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. En primer lugar, cualquier Pokémon que se debilite es considerado muerto y no se puede seguir utilizando en la partida. En segundo lugar, si todos los Pokémon del equipo mueren, se considera Game Over. Y para que la aventura no tenga solo un capítulo, vamos a poner como condición que la primera batalla contra el rival no cuenta en el caso de perderla. Tras este Game Over, Pokémon Ultra Sword Nuzlocke terminará y empezará en el canal una serie nueva llamada Pokémon Ultra Sword Continuum, que será el gameplay de la partida, pero ya no será en modo Nuzlocke, así al menos terminamos de disfrutar la historia del juego. En tercer lugar, solo se puede capturar y usar el primer Pokémon que aparezca en cada área. Como siempre digo, si en algún momento tras capturar al Pokémon de ruta me saliera un Pokémon Shiny, lo capturaré igualmente. Incluso hasta puede que lo sortee en el canal, estad atento. Asimismo, si hubiera algún Pokémon de evento, ejemplo un Snorlax, bloquea el paso, se podrá capturar y unir al equipo sin ningún problema. En cuanto al Rockraft de evento que nos dan al principio de la aventura, será posible usarlo siempre y cuando mi Pokémon inicial llegue a nivel 10. En cuanto a los Pokémon del Poké resort no serán posibles añadirlos al equipo y serán enviados por regalo misterioso con el apodo Sleepintora. En cuarto lugar, solo se usarán objetos encontrados en el juego o que tengan los personajes. No se pueden comprar objetos en las tiendas a excepción de los repelentes y las Pokéballs, de cualquier tipo. En quinto y último lugar, todos los Pokémon tendrán el apodo de un suscriptor. Aunque ya lo puse en estos días en Twitter y ya tengo algunos nombres para poner, si quieres que le ponga tu nombre a alguno de ellos, déjame un comentario en este mismo vídeo y le pondré el nombre a algún Pokémon, que eso te lo juro yo. En definitiva, 5 reglas que componen el Nudlock y que harán de este Ultrasol una aventura dificilísima. Mañana será el estreno en mi canal, espero que estén ahí dándole like y comentando qué tal les va pareciendo la historia y el reto. Espero que les haya gustado este vídeo, si es así denle like, si aún no estás suscrito a mi canal puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y nada, nos vemos mañana en Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Adiós.